A propósito de la humareda, ¿en qué horas de la mañana afectó a gran parte de este municipio producida por el incendio del vertedero? Consultamos a la neumóloga Margarita Mata, la cual explicó varias complicaciones que podría traer consigo la inhalación continua de humo. Todo el vertedero afecta muchísimo a los pulmones porque es una sustancia irritante. Toda sustancia irritante para los pulmones produce procesos respiratorios que van desde una simple, desde una simple gripe, exacerbación de asma, exacerbación de enfermedad pulmonar, obstructiva en crónica. O sea que todos los pacientes que de base tienen una enfermedad pulmonar con el humo exacerban esos síntomas. Son pacientes que tuve que las emergencias en estos días están con muchísimos pacientes porque están en broncoespasmo, pacientes con enfermedades interficiales, pacientes con enfermedad pulmonar tienen esa observación de los síntomas, tienen necesidad de falta de aire, sensación de ahogo, todo eso hace que las emergencias en estos días estén sumamente complicadas. Acabo de recalcar que en el transcurso de esta semana se ha llevado a cabo varias actividades preventivas y de orientación por el Día Mundial de la Tuberculosis. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.